Muy bien, en este video vamos a ver cómo podemos usar Sotero usando Google Docs y Word. Bueno, en el video pasado habíamos visto cómo insertar justamente algunas eh, citas y referencias aquí, cómo gestionar con los archivos, eh, cómo gestionar, por ejemplo, algunas referencias ya puestas en las notas, etc. Pero bueno, específicamente en este video nos vamos a centrar cómo ya podemos utilizar eh, las referencias que pusimos en Sotero al momento de estar escribiendo, por ejemplo, un ensayo, una tesis, una revisión de literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí yo tengo abierto ya mi documento de Docs, específicamente cuando nosotros instalamos el complemento de Sotero para nuestro navegador, eh, se va a instalar también automáticamente la extensión a nuestro Google Drive, por ejemplo. En este caso estoy usando Firefox, pero es exactamente lo mismo si yo estuviera utilizando eh, Google Chrome, por ejemplo. Entonces, bueno... Para ya nosotros insertar una cita, en este caso, por ejemplo, yo estoy hablando sobre cómo eh, tal autor habla de que las redes sociales eh, son importantes en la educación, ¿no? Las redes sociales son importantes en la educación. Entonces, por ejemplo, yo sé que este autor que habla de esto es justamente eh, Dejaro, por ejemplo, es el, el apellido del autor. Entonces yo quiero citar a Dejaro, entonces yo le voy a dar clic aquí en donde dice Sotero. Y le voy a dar clic aquí en Añadir o Editar Citación. Entonces le voy a dar clic ahí. Entonces tengo esta pequeña barra que me va a permitir buscar, por ejemplo, el artículo que yo estoy citando de. Entonces, por ejemplo, yo sé que Dejaro es el, el autor, pero yo puedo escribir también de educación y va a salir. Entonces le doy clic ahí y le doy Enter. O, por ejemplo, si yo supiera que otro autor también habla de lo mismo. Por ejemplo, no sé, voy a citar a... Déjenme abrir mi sotero. O, por ejemplo, Escolarly. Más rápido. También sé que el autor habla de tema. Entonces, ya cuando yo sepa que ya terminé de citar a mis autores, le doy en Enter. Y, por ejemplo, ya ven que se, se inserta automáticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo seguir ahí eh, escribiendo citaciones, por ejemplo... Bueno, Prueba, prueba, yo sé El autor que escribió sobre prueba, prueba Por ejemplo, le voy a dar otra vez en Sotero Le voy a añadir eh, edición. entonces por ejemplo Yo sé que Este autor habla de esto, entonces doy en Añadir Por ejemplo, en dado caso que si yo Editara estas Estas citas, por ejemplo en Sotero Por ejemplo Aquí no, yo hablé de prueba, por ejemplo Aquí está y se me olvidó, por ejemplo, añadir la fecha. Por ejemplo, chin, era de 2022. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, ya en mi artículo? Entonces, por ejemplo, me regreso mi artículo y aquí en Sotero le doy clic y me aparece este botón que dice Refresh. Entonces, le doy clic aquí en Refresh. Entonces, está, auto, está actualizando el documento y miren, ya por ejemplo, ya como yo, esta, esta edición que yo le hice aquí en Sotero, ya aparece ya bien en mi documento. Entonces, por ejemplo, si yo ya terminé de hacer mi ensayo, mi artículo o lo que sea que estoy haciendo, ahora evidentemente faltan las referencias. Entonces, en lugar de tener que ir a Sotero y otra vez sacarlas automáticamente, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es darle clic aquí en, en Sotero otra vez y le doy a añadir o editar biografía. Entonces le doy clic. Y automáticamente ya me la saca en el formato que yo le mencioné, que en este caso fue APA. En un principio yo le indiqué que fuera de forma APA. Entonces ya, miren, aquí ya está justamente mi eh, referencias. En el caso, por ejemplo, que yo estuviera trabajando en otro sistema de citación, le voy a dar que aquí aquí en Sotero. Y le voy a dar en Preferencias de Documento. Y aquí, por ejemplo, ya puedo añadir o seleccionar específicamente qué estilo quiero. Por ejemplo, no sé, Chicago... APA de la sexta edición por ejemplo, o otra cosa, ¿no? En este caso voy a dar cancelar, porque ya lo tengo eh, activado. Y, por ejemplo, ya, terminé. En el caso de Word, es exactamente lo mismo. me Voy a ir a Word aquí. También, cuando yo instalé Word en, digo, Sotero en mi, en mi computadora, automáticamente se me instala también aquí en, en mi Word, ¿no? Entonces, en el caso es exactamente similar. Yo puedo estar editando y escribiendo que... Las redes sociales son importantes en educación. Y hago el mismo proceso. Por ejemplo, aquí le doy en añadir o editar citación. Entonces me va a abrir. Bueno, aquí no lo había abierto por primera vez. Entonces, aquí, por ejemplo, como lo, abrí, lo estoy abriendo por primera vez, me está indicando qué sistema de citación quiere, quiere que escoja yo. Entonces, por ejemplo, en este caso le voy a dar en APA y voy a dar en OK. Entonces, ya, por ejemplo, aquí escribo otra vez dejaron, selecciono el texto por ejemplo también escolar y habla de tema un ejemplo y le doy en aceptar y entonces por ejemplo ya, aquí está y nuevamente cuando yo ya quiero añadir mi biografía, le doy aquí, añadir o editar mi biografía, entonces lo va a hacer automáticamente y ya quedó entonces yo no tuve que hacer absolutamente nada, lo hizo automáticamente la, eh, lo hizo automáticamente esotero. Y así es una manera de cómo podemos usar Sotero en eh, documentos de Google y también en Word. También una que nos faltó, pero evidentemente no tengo el programa, que es LibreOffice. También Sotero eh, es compatible con LibreOffice y es exactamente el mismo procedimiento. Añadir citación y al final le damos en añadir o editar biografía. Bueno, espero que les haya servido muchísimo este tutorial. Y en la última sección hablaremos específicamente sobre cómo trabajar colaborativamente en Sotero. Y pues nada, los veo en el siguiente video. Muchas gracias.